Y de esta manera entramos en el modo unload, y ya eh, con esta pantalla eh, podemos realizar. Lo que nosotros pues tengamos planeado, instalar alguna, eh, yo que sé, ROM o cualquier cosa que nosotros deseemos instalar por necesidad o porque queremos precisamente modificar alguna cosa del sistema operativo. El problema es que cuando nosotros ya hayamos hecho todo, hayamos instalado absolutamente todo o si por cualquier razón no sabemos cómo salir de este modo de Unload, pues no hay problema. le voy a enseñar un método para que ustedes puedan salir del modo descarga, del modo un de Unload, bueno chicos, para poder entrar en el modo download, en el modo descarga de manera manual en nuestro dispositivo Samsung con los botones físicos, lo que tenemos que hacer primero es apagar el dispositivo. Vamos a presionar el botón de encendido y apagado y aquí vamos a darle donde dice apagar. ¿Okay? Le damos en aceptar, apagamos el dispositivo, esperamos a que el dispositivo se apague en su totalidad. Ahora, para poder iniciar en el modo download tenemos que presionar tres botones al mismo tiempo que presionar el botón de inicio tenemos que presionar el botón de volumen abajo que está por acá y tenemos que presionar el botón de encendido y de apagado entonces estos tres botones lo presionamos al mismo tiempo ¿okay? eh, de esta manera el botón de volumen abajo botón de encendido y apagado y botón de inicio y a la cuenta de 3 1 2 y 3 lo presionamos a la vez esperamos a que en este caso se coloque esta pantalla ya aquí nos está advirtiendo de que bueno, ya estamos entrando en el modo descarga, en el modo unload y para poder confirmar vamos a presionar eh, lo que viene siendo la tecla de volumen arriba entonces presionamos volumen arriba y de esta manera entramos en el modo unload y ya eh, con esta pantalla eh, podemos realizar lo que nosotros pues tengamos planeado instalar alguna, eh, yo que sé ROM o cualquier cosa que nosotros deseemos instalar por necesidad o porque queremos precisamente modificar alguna cosa del sistema operativo, bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado Tino Reboot el cual estará en la descripción del video, recuerden que toda la información va a estar allí para que lo puedan descargar instalar y obtener la licencia, luego de obtener el registro le damos clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador, bueno una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz y como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones que podemos realizar en nuestro dispositivo de android Tal es el caso como entrar y salir del modo fastboot, entrar y salir del modo recuperación, entrar y salir del modo download e incluso podemos reparar el sistema operativo. Lo que tenemos que hacer en primera instancia es conectar el teléfono o el dispositivo que nosotros tengamos en el modo download a la computadora mediante el cable USB mientras el programa esté en ejecución. Una vez que nosotros hayamos conectado el dispositivo aquí el programa va a detectar dicho dispositivo aquí incluso nos indica que tenemos un dispositivo Android en el modo download que está conectado y podemos seleccionar cualquier función para poder continuar podemos reparar el sistema operativo en este modo o podemos incluso eh, salir del modo download, simplemente tenemos que darle clic acá para salir del modo download o del modo descarga le damos clic allí y como se pueden dar cuenta, lo que va a hacer el dispositivo en este caso es reiniciarse pero va a iniciar nuevamente en el modo normal, ok, sin ningún inconveniente le damos clic en aceptar y esperamos a que el dispositivo se reinicie ahora si ustedes no saben cómo entrar en el modo download en el modo descarga y realmente lo necesitan porque ya eso puede variar según el dispositivo que ustedes tengan de igual manera ustedes pueden darle clic acá donde dice entrar en el modo download y aquí seleccionan la marca del dispositivo si tienen samsung o si tienen huawei y confirman si desean entrar en el modo descarga en el modo download